Buenos días, soy Acho Amán y hoy es 8 de marzo del año 2023. No estoy trabajando, estoy cumpliendo haciendo un favor a una amiga que se llama Eva Álvarez que este año tiene el placer de organizar el Congreso Internacional de Arquitectura y e Género, ICA. Es verdad que no, no suena muy bien ICA, pero creo que como es internacional lo han debido pensar en el otro idioma que debe funcionar con ICAG que ha hecho algo así, pero bueno. Quitando esa pequeña anécdota, este congreso, que ahora está en su sexta edición, lo que intenta es hacer visible el trabajo invisible de las, de las mujeres. No solamente en el área de la edificación, sino en todas aquellas prácticas eh, desarrolladas dentro del extenso campo de la arquitectura. ¿no? A mí particularmente, por ejemplo, me encanta la palabra descajanegrizar en el sentido de hacer visible casi lo que está oculto, como las tripas, ¿no? como, como bueno, todos entendemos de lo que queremos hablar. Bien, Este congreso, que este año se celebra en Valencia en el mes de octubre, que justamente es cuando pasa todo en, en España, no sabemos por qué, quizás porque otoño es una maravilla en este país, pues eh, tiene unos, un calendario que podéis ver en la página eh, y tag, eh, pero bueno, que básicamente lo más importante es que hay que entregar un abstract el 11 de abril. El 11 de abril es justamente después de esta semana extraña en un país laico como el nuestro, que se llama Semana Santa. El hecho es que tenemos vacaciones, tenemos una semana y sigue habiendo procesiones. Bueno, pues para los que no queráis eh, santear ni procesionar, pero tengáis esos días, podéis utilizarlos para hacer este abstract y enviarlo. Pues nada más, que tengáis un maravilloso día de la mujer trabajadora allá donde estéis. Un abrazo a todas muy fuerte.